David y os hablo desde San Cubán del Vallés en Barcelona, Cataluña. ¿Alguna vez habéis mirado al cielo por la noche y os habéis preguntado qué será uno de esos puntitos que brillan? En la imagen en pantalla podéis ver el aspecto que tendrá el cielo esta noche a la una de la madrugada, mirando al suroeste si no hay nubes y a pesar de la contaminación del área de Barcelona. El cuadro señala el cúmulo estelar de las Pleiades, justo a la derecha del planeta Júpiter, que encontraréis enseguida porque es muy brillante. También encontraréis enseguida Sirio, la estrella más brillante del cielo. Entre Júpiter y Sirio está la constelación de Orión, el cazador, que se localiza fácilmente por las tres estrellas en línea que representan el cinturón de la figura de la constelación. Arriba está Bitelchus y abajo está Rigel. Justo a la izquierda de Júpiter está la estrella Aldebarán, una que podéis apreciar que brilla con luz rojiza. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención.